10 de diciembre de 2020 conmemoramos los 72 años de la aprobación por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una conmemoración que se realiza en un contexto bien diferente a la de años anteriores, pues la crisis desatada por la extensión de la COVID ha puesto en cuestión muchas de las que se consideraban bases indiscutibles del sistema económico, social y político. Un sistema que se ha demostrado incapaz de proteger a la ciudadanía porque está construido sobre la avaricia y la codicia las necesidades del mercado y el afán desmedido de lucro, un sistema que olvida a la mayoría de las personas en beneficio de los pocos. Por ello se ha podido constatar de nuevo que en esta como en otras la de las grandes crisis siempre pierden los más débiles, los más humildes, las personas más vulnerables. Con un 39% de la población andaluza en riesgo de pobreza antes de la COVID, posiblemente en torno al 40% en la provincia de Cádiz, las consecuencias de la pandemia están siendo devastadoras las personas mayores en las residencias, las personas migrantes irregulares, mujeres que trabajan en servicios domésticos, sectores laborales precarizados, trabajadores sexuales, vendedores ambulantes y en general cuantas personas se encuentran a disposición en situación de mayor riesgo de pobreza están siendo duramente golpeadas por la crisis. Las medidas cognitivas tomadas hasta ahora por el Gobierno, con ser positivas como la extensión de los ERTE, la paralización de los desahucios a la mínimo vital que, por cierto, está demostrando su falta de ambición y su gestión burocrática es y estudiante. Están siendo, está siendo muy insuficientes. Hay que añadir que, en medio de esta crisis sin precedentes, tenemos que contemplar cómo la, cómo la derecha más extrema alimenta la confrontación y el discurso de odio presionando la propia democracia y los derechos humanos y los a humanos para la población. Para la Asociación por Derechos Humanos de la Teología, si algo ha demostrado esta crisis poderosa, la necesidad de fortalecer los servicios públicos, la sanidad, la educación pública y los servicios sociales. Las políticas de protección, las políticas abandonando la pulsión neoliberal que pretende desmantelarlos y privatizarlos para favorecer el lucro indecente de unos pocos, la costa del bienestar y la vida digna de la inmensa mayoría. Afortunadamente la crisis también ha puesto en valor la inmensa solidaridad de muchos ciudadanos y ciudadanas con sus vecinos y con la gente más desfavorecida y que peor lo está pasando. Esta, esa solidaridad nos honra como sociedad. Pero el Día de los Derechos Humanos es un buen momento para recordar que tenemos que seguir empujando para conseguir cambiar este sistema injusto y depredador para que la, todas las personas vean representados, respetados sus derechos y dispongan de lo mínimo indispensable para vivir con dignidad, con epidemia o sin ella.